se hacen de dormir y después de esbozar es fumemos un calur. Pensan en de baile, y si no es café, es fumemos un calur. Todo el día en el hacia se haban de sopar es fumemos un calur. Y después de sopar, mientras tenen café es fumemos un calur. No es mi dehuas que no son animales son personas normales. No es mi dehuas que no son animales son personas Si de fiesta es alemán de margar o beber si hay algún control. El si nos pillan A mes de dulce no pueden fumar. ¿Cuál es el y de ser el que me te apetece es fumar? Somos de luz, fiscal del maribuano a mis mis Voy fumar de un carro y me va a fumar, y me va a fumar de un carro, y que y que Que te en salen, que te apaga, lo pepe, si lo que en y el paga y ya control Que se en la brosa que se de fumar Con que este con ser de fumar no y si a la marihuana yo voy a encargar, y yo si a si que eres fumar fumar de un carro, que sigue en Bonas, del que sigue en Bonas. Thank <laughs>